Hola. Si quieres saber cuántas horas de uso tiene su disco duro y cuántas veces se encendió, ve a la web que enseño en el video. Su enlace está en la descripción del video. Se descargará un programa que no tienes ni que instalar, ya que es portable. Es gratis, por supuesto. Extraemos todo a una carpeta y después ejecutamos el archivo de 64 bits, salvo que tengas de 32. Ahí pueden ver que el disco duro se encendió en 669 veces y que las horas de encendido son 3.166. Por ende, si no has cambiado de disco duro, se corresponderá con el tiempo de uso de tu ordenador. Puede ser útil si vas a comprar un ordenador de segunda mano y quieres saber cuánto uso tiene realmente.